Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Tino Share Spanish. Yo soy Carlos y el día de hoy les voy a enseñar a que puedan recuperar mensajes eliminados de WhatsApp sin la necesidad de desinstalar la aplicación. Bueno chicos, para este video vamos a utilizar el programa ULT Data for Android. Ok, Recuerden que toda la información de este software va a estar en la descripción del video. Una vez que ustedes lo hayan descargado, instalado y hayan obtenido una licencia, lo van a ejecutar como administrador. Eh, justo acá dándole clic derecho al icono y le dan donde dice ejecutar como administrador bueno una vez ejecutó el programa va a aparecer digamos esta interfaz nosotros aquí tenemos que conectar nuestro dispositivo android eh, a la computadora mediante el cable usb bueno chicos una vez conectado el dispositivo su teléfono le vamos a dar aquí donde dice recuperar datos whatsapp ok eh, automáticamente aquí el dispositivo va a ser detectado por el programa y nosotros simplemente le vamos a dar en donde dice iniciar al botón verde le damos allí y posteriormente pues aquí nos dice que eh, es importante tener la sección iniciada en Whatsapp yo les recomiendo que cuando hagan este procedimiento ustedes tengan ejecutada eh, la aplicación de Whatsapp en su dispositivo entonces le, le dan aquí una vez hecho esto He iniciado sesión continuar y aquí el programa se va a encargar de, de realizar primero un respaldo incluso aquí les da la, la recomendación de que ustedes mismos antes de realizar este procedimiento hagan un backup una copia de seguridad y aquí explica cómo ustedes se van hasta whatsapp le dan a los puntos le van a dar a donde dice ajustes y en chats ahí ustedes seleccionan eh, lo que viene siendo la copia de seguridad y posteriormente eh, le dan donde dice guardar y seleccionan un periodo ¿okay? entonces pues nada, después de haber hecho la copia de seguridad le dan a continuar y esperan a que el procedimiento finalice ¿no? ¿Okay? aquí el programa de Alt Data for Android se va a encargar de escanear el dispositivo se va a encargar de realizar el respaldo, se va a encargar de eliminar la aplicación y volverla a instalar y lógicamente eh, también se va a encargar de reiniciar el dispositivo un par de veces para que el procedimiento pues se logre con éxito una vez que el dispositivo sea reiniciado nosotros pues tenemos que desbloquearlo verdad y pues si nos llega a aparecer un mensaje en el teléfono darle a la opción de permitir para continuar con el procedimiento y para que el dispositivo vuelva a ser detectado eh, mediante el cable USB. Y que pueda pues finalizar el proceso UltData. Bueno, ya después de que se reinicie. Y que el dispositivo sea detectado nuevamente por la computadora. Va a aparecer este mensaje. Aquí le damos donde dice copia de seguridad de mis datos. Y ya luego va a continuar el procedimiento. Miren que ya hizo el respaldo. Eliminó Whatsapp. Lo volvió a instalar. Ahora está haciendo el respaldo de Whatsapp aquí en ULD Data for Android. Y ya por último va a reiniciar el WhatsApp original en nuestro dispositivo. Ya por último el programa se va a encargar de realizar un escaneo en el dispositivo para poder pues, recuperar cierta información, incluyendo los mensajes eliminados de WhatsApp. Bueno, ya acá podemos visualizar algunas conversaciones. Eh, por ejemplo, este es un grupo de WhatsApp en donde eh, prácticamente fui eliminado. Pero aquí el programa de Bull Data for Android ya me detecta los mensajes, algunos mensajes de esta conversación. Lógicamente pues el programa sigue analizando la información, eh, aquí también van a ir apareciendo las conversaciones, pero ya podemos tener una idea de cómo funciona este software. ¿okay? Y lo mejor de todo es que este procedimiento lo hace eh, de una manera tan eficiente y eficaz que yo me quedo sorprendido. Miren que yo no tengo en mi dispositivo estas conversaciones porque como dije anteriormente fueron eliminadas. Pero aquí Bull Data for Android me permite no solamente ver esta información, sino también recuperarla. Y bueno chicos, ya aquí lo que tenemos que hacer es simplemente eh, acceder a la conversación, ¿verdad? Que nosotros deseemos. Y una vez que nosotros accedamos a la conversación, podemos pues o copiar el mensaje. Eh, podemos hacer varias cosas, pero yo les recomiendo que una vez que ustedes seleccionen la conversación eh, o las conversaciones, le den aquí al botón verde que dice Recuperar. Luego nos pregunta dónde queremos recuperar la información. Yo voy a seleccionar el escritorio, le damos a Aceptar. Aquí se encarga de recuperar la conversación y listo. Y así lo deseamos, podemos cerrar el programa de Uld Data, ¿verdad? Y aquí se nos crea una carpeta según la ruta que nosotros hayamos escogido. Vamos a abrir esta carpeta llamada All Data for Android. Aquí nos aparece la fecha y la hora del respaldo. Y aquí nos aparece lo que hemos guardado, que en este caso son mensajes de WhatsApp. Y ya vamos a poder visualizar este contenido. Y bueno, chicos, aquí como pueden observar, eh, la conversación la vamos a poder visualizar. Está en formato HTML. Eh, aquí vamos a visualizar todos los mensajes de todas las conversaciones Y aquí pues pueden visualizar que fue una conversación de un grupo al cual fui eliminado En este caso vamos a simple y llanamente visualizar cada uno de los mensajes Con la fecha y con todo Entonces pues ustedes aquí pueden visualizar que obviamente el programa funciona muy bien de maravilla Y es un programa que yo les quiero recomendar Ok, recuerden que toda la información va a estar en la descripción del video Para que ustedes puedan descargar, instalar y probar Data for Android